El proyecto Mi Casa para mí, bueno, mira, recientemente hace poco, por circunstancias personales, eh, he tenido que buscar una nueva casa para mí. Y, y bueno, eh, me he dado cuenta de que es un momento muy importante en la vida de una persona. Elegir, poder elegir dónde vivir, desde luego con quién vivir. Eh, elegir qué te llevas a esa nueva casa eh, tus recuerdos tus aficiones, mis guitarras en fin eh, es, es algo que yo creo que cuando estás en el momento de, de dar ese paso y tomar esa decisión te das cuenta que, que va mucho más allá de un simple edificio eh, es que tiene que ver con toda tu vida to, te llevas toda tu vida a un nuevo sitio que vas a compartir con otra gente entonces eh, Casualmente, eh, esta vivencia personal está coincidiendo con una vivencia profesional. ¿no? Entonces, eh, creo que es una, una gran suerte poder acompañar a personas, además personas con muchas necesidades de apoyo, para bueno pues para, para vivir con ellos este tránsito ¿no? y esta, este momento tan importante de su vida. La clave del éxito de este proyecto yo creo que va a tener mucho que ver con que todas las personas que estamos implicadas, profesionales, las propias personas con discapacidad, familias, los voluntarios que, que puedan participar, las administraciones, las juntas directivas, los órganos de dirección de, de, de nuestras organizaciones, Acompañemos eh, el proceso de una forma común eh, y vayamos de la mano, pues bueno, avanzando juntos y juntas en la línea que pretendemos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, esa clave tiene que ver con, bueno, pues con asumir qué supone este proyecto, con creernos este proyecto eh, y hacerlo de forma compartida. En diciembre de 2020, 2024. Me imagino bueno me imagino cosas muy buenas eh, porque eh, eh, en fin cómo, cómo no imaginar que, que todo esto va a ayudar eh, bueno en principio ya casi 300 personas con discapacidad intelectual no a, a, bueno pues a vivir en su nueva casa creo que eso ya de por sí es un éxito bueno será un éxito no seguro seguro para todas ellas eh, pero además imagino que hayamos cambiado por dentro, es decir, que todas las personas que estamos implicadas, todas las organizaciones profesionales, las administraciones las administraciones sobre todo, hayan visto eh, cómo cambia eh, su percepción respecto a lo que podemos hacer para que las personas eh, sean bueno más felices ¿no? y mejoren su calidad de vida. Entonces realmente que, me imagino algo que no se ve que no se ve, que está dentro de cada una de nosotras y, y que podemos compartir pues bueno, todas las personas que, que vamos a formar parte de esto. Así que, bueno, eso me imagino, algo intangible, pero algo que sé que va a ser imprescindible para que este proyecto no acabe en el 24, sino que sea un impulso para que bueno, se ponga en marcha en muchos otros territorios, en muchas otras localidades y, y podamos conseguir mucho más allá del 24 que todas las personas tengan su propio hogar. En Aragón el proyecto Mi Casa eh, bueno, van a participar cuatro entidades de nuestra comunidad autónoma. Además esas cuatro entidades bueno, están en, los tres, en las tres provincias cosa que bueno, va a ser algo muy importante para nosotros. En Huesca por ejemplo está Valencia que va a abrir dos pisos, uno en la localidad de Barbastro y otro en la localidad de Monzón. En Zaragoza hay dos entidades eh, que están asentadas en la capital aragonesa, Fundación Cedes y Queiros que también van a abrir dos pisos cada una. Y en Teruel está Atadí, que abrirá dos pisos, uno en la capital turolense, en Teruel, y otro en Andorra. Bueno, serán 26 personas con discapacidad intelectual las que transiten a, a este nuevo modelo de vivienda y bueno, pues les acompañarán eh, profesionales, familias, etcétera. Bueno, y la administración, que en este caso también está junto a nosotros, acompañándonos en el equipo Timón. Eh, ahí tenemos al jefe de servicio eh, de centros, al jefe de centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Eh, que, bueno, pues que, que ya conocemos de una larga trayectoria, que cree además en este proyecto, eh, en la reunión que tuvimos recientemente, nos, nos lo ha transmitido así y pensamos que bueno pues también va a ayudarnos a, a sobrellevar y a superar las barreras que nos vamos que nos vamos a ir encontrando porque bueno es un proyecto de innovación y como tal sabemos que eso va a ocurrir así entonces bueno pues una pequeña gran familia con cuatro entidades eh, que se creen el proyecto que han apostado y que bueno hay que agradecerles ¿no? la valentía eh, de sumarse a a, este, a esta iniciativa y que bueno ¿Quién sabe si después de diciembre de 2024 pues otras tantas entidades eh, se suman ¿no? eh, a través de otras iniciativas a, a completar y a sumar pues bueno, más recursos como estos que consideramos tan necesarios en nuestra comunidad autónoma?